Eh, muy buenas, guapísimos. Aquí ya les vi. Si te sientas te la metí en un nuevo video de Star Round. <risa> <risa> y bueno, <risa> vamos a grabar la campaña cooperativa con la Mogna. Para no siempre porque no tienes más amigas. Nah, Vaya, uh, eso explica muchas cosas. No. Dice solo amigos, pero no tengo amigos. Ay, igual, ya somos dos. <risa> Cargar personaje. Cargar. No, crear no, crear no, crear no. Vamos a crear el nuevo, personaje. Sea nuevo. Sí, sí, sí, el que hice va a estar chido también. Expulsar al jugador. <risa> a huevo. Joder contigo. Parece <risa> vale, porque no tienes amigos, güey. Nah. Yes. <risa> vale, iniciar partida cooperativa. Okay, vale. Lévole. No lo cortamos, güey, no hay pedos. Güey, ¿por qué habla esta la cinemática? Saints made their presence known to the world in 2006. They were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the saints' sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then the saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Oh, espera, espera, espera. Mejor si habla, bro. Ven, abra, abra, cadabra, ¿Puedes hablar? Vale, habla sobre la canción para que no me meta copy. Ok, vale, está bueno. Ay, qué le es un penadera. Va respeto para el pasaje. Para el señor de 30 años ay, ay, ay. Ay, qué? Porque es verdad. Haces así porque 15. sí es verdad. Haces así uh, porque uh, sí es verdad. La uh, tía de 15. Uh, uh, uh. ¿Y qué joder contigo? Fuertes de declaraciones. Bomba, y tiene 15. Tengo 93 años, ¿ok? Pero cada cola. Sí, como vos, en el cac. vamos en esta... Joder. La cola de vuelo. No. <risa> no quiero piliar No quiero pilín. Pilín. Lumier, eso pili. A ver ver, ver, Así que se queden todo el pinche rato y gana, manches. Vaya Zoom que le voy a meter con el editor. A ah, huevo, claro que sí. Eso sí se le mete Zoom, cabrón. Y le voy a ponerle. Mm, yeah. Hola, cuando ¿no has visto ese meme? Nesuko pegando. <ríe> sí, sí, sí, también. En marcha! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Wtf... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso yo, eh! ¡Ah, pinche pro! ¡Me caí! ¿Eh? Acuérdate, yo soy el de los azules. ¡Uy! Casi le daban en los... ¡Foto! ¡Blanquillos! Oye. En los blanquillos, güey. ¿Sabes qué así hago yo en la vida real? Ajá, díganos. Ajá. Digamos, que sí. Yo soy algo tipo Tom Cruise. Ajá. Digamos. Por cierto, ¿le bajaste el volumen? Algo así. No le bajaste, verdad. Creo que no. Lo tienes a tope puede bajar, verdad? No, lo tienes a tope. No, no quieres saltar. Lo tienes a tope, ¿eh? Creo que sí, weón. Creo. Así que como que sea que debo tener que meter tantito el micrófono, hombre. Pero métetelo por lo No, te lo voy ahí. Espera, hoy la que termina sistemática. ¿Te metes esta pausa? ¿Estás ¿Estás ¿Estás jugada <ríe> que no lo vieron. que no vieron. Es un hacker brillante Joder, oh, yo pensé que a para atrás Vamos Hola trabajar pausa, pausa a trabajar Pausa, a trabajar pausa. Pausa. pausa? Es, pausa? Es. pausa, pausa. Ven, ven, ven, ven, ven ¿Qué quieres? La patada de suerte Joder puta ven, <risa> eh, eh, ven, terrorista La patada de la fuerte La de la fuerte Espérate wey hay al piso, no, Pero, No, no, no, no dispares Así se hace, mira ¿Ves? Así No joder contigo te Mata te te terroristas Espera, no, no lo no, mate Lo mate Decía matar terroristas, güey. Sí, pero ¿por qué lo matas? Era mi amigo. Era. Era. ¿Y los cinco matando? ¡Déjalo! ¡Joder! Yo lo puedo seguir matando si quiero, güey. Sí. Mira cómo va o a sea, pepintar en el trasero, lo doy. ¡Atención! listen Personal. Why would... Muerte, I wey. Gracias. You know, take it personal. Oh, yo siento oh que God. soy mejor aquí que en GTA. ¿Qué ¿Qué? En GTA. ¿Qué? Ah, está bien. Está buena, Alex. Yo nunca te digo que eres malo en GTA, ¿sabías? ¿Pero no lo soy? ¿O sí? Sí, sí, dale. Sí, sí, sí, lo... Ah, vale. Adiós. Joder, contigo, Alex. Me lo quería matar. Joder, contigo, chaval. ¡Shit! O sea, ¡ah! Toma sea, ah. los pinches y batos, como títeres, güey. ¡Ah! ¡Toma! Oh, no. crack, oh, no. ¡Qué bajos de FPS es! ¡Ay, míos ojitos! Bueno, ahí mi ojito. Sí, es mi fingerflash de la, de la, de la, de la bomba. ¡Cuánto hay, güey! Sí, güey. Way, Por aquí dice, vamos. Ah. Ah. ¡Mira! ¡Controla! Sí, duele! ¿Por qué los matas ¿Qué así? Es más divertido no, llegar y hacerle... No, gracias, estoy bien así. ¿Así? Y explotar eso de paso. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Me ¡Uy! ¡Uy! ¡Está muy ¡La ¡Ah, ¡No can't arriba, tell what kind. en camino! ¡Está en ¡Está Vale, bien. cuando estés cerca, oprime la F o clic izquierdo y le das como cuchilladas. Okay. Ay, pendejo. <risa> como que te estás disfrutando, ¿verdad, estúpida? Ay, mi malote. Ay, ay, Ey, ponte posición, cúrate No quiero. Ay. ¿Por qué, por qué Perdón. Le Perdón, güey, se me fue, joder, contigo. Oh. ¿Para qué? Ponte posición. Espérate, wey. Joder. Por fin. Ahora Yo me mato a... Verte. Verte. No? no, wey. está ya. Persigue a Circus. ¡Oh, tira. Yeah. ¿Ese pendejo lo me olvidó? ¿O okay. qué? Ah, eres tú. Pendejo, ese pendejo ah. me puedes tratar así, men pero no mames, no chingues. Eres tú. Corre, corre, corre, corre. Corre perra, ¡Sale! corre. ¡Pasa! Y... ¡Pasa, Vamos. Teletra, teletra. Eh, eh. Coin type. type. Ah, eres ¡Órale! tú, ¡Órale! Vale, pero soy yo. Okay. Órale. Le, le está dando besitas del suelo, cabrón. Cuidado, te la meten Órale. <risa> Cuidado, te la meten bien. Ay. Pero realidad tu sueño Pero no. esa sí, <risa> Tu su sueño hecho realidad, eh. No, sí, mierda. No quería que me lo metieran así, weón. Salta, salta, púrate. Órale, fuga, La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. A la... la cosa tóxica esa. ¿Qué? Sé, pues, bueno. corre, corre, corre. ¿Dónde, el Ahí, ahí, ahí, ahí, Vamos para arriba, para, para atrás, vamos a... Ah, atrás. Salto. Juga, vámonos. Vamos para el cielo. Ah, salta. Vámonos, vámonos. como Macoco de una vez. No, no. ese no. no, no. Para arriba. ¿Tú también estás subiendo? No, sí, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos, vamos. Por favor, tienes cuidado, eh. Sí, sí, sí. Sí, porque si nos caemos, valimos madre. ¿Oye, sabes que existe un tercer juego de este? ¿En serio? Y, y el, el tercero es más loco que el segundo y el cuarto, que es este? Madre, ¿en serio? O sea, el tercer juego de esto es más loco que el segundo. Ajá. Y este que es el cuarto. Ya. Yeah. ya me esté concentrada, carnal. Cuidado. Uy, por poquito. Cuidado, son dos. Ahí está. Un poquito. Vámonos. Bueno, ya casi llego bueno, hasta arriba. Yo ¿eh? también, ya casi. Hostia. Todo esto. Dando los cables. A chingar a su madre. Abajo, adiós. Órale, fuga. ¡Puro ah, ¡Empezamos! Like. Con este pinche jueguito. ¿Ves lo que dijo? Un like para el video. Yo vi que lo sí. que sí. que hizo así. Sí, sí, sí. Así sí. Que, sí, que denle like a los dos canales, por favor. Tenemos que comer No, mentira. Pasa el video, pero bueno. Sí, échense. Vas. Ah, ya, mira, mira. Un trabajo terminado. Satisfecho. Completado. Ok. Continuar. Adaptación desbloqueada. Presenciación, presencia desbloqueada. Asesor, Asesor, desbloqueado. Desbloqueado. Asesor, desbloqueado. Asesor desbloqueado. Asesor desbloqueado. Ahí está. Pues el mío vas a flipar un poco, ¿eh? Y el traje está cabrón también, está hermosísimo. A ver, no sales aquí a huevo. Supongo que es sistemático no. para cada uno. Sí, sí. Está sí. hermoso! <risa> ¡Y tiene ojos blancos! ¡Que es lo que más me gusta! Uy, oh, ¿ojo de ajeado? Sí, sí, sí. sí. <risa> Muerto. Los ojos de mi personaje, claro que sí. <risa> ok. Aunque hay otra versión que sí tiene ojos <risa> Ah, no, no, uh, un tigrecito. Un, tigrecito? ¿Un tigre. Un tigrecito. Un león. Un tigre. Un león. ¿No ha sido el zoológico o qué? Es un tigre. <risa> <risa> es un tigre. Un tigre. Es un tigre. Chiente madre. A ver. Flipas. La chile está chido, weón. Le pasa el colores, eh. Si te sale una opción, me dices, derecha o izquierda. Ok, no mames, sale qué pedo con este joven. ¡Ah! Oh. ¿Estás aquí? ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira mi personaje! Sí, sí, por eso te digo, mira el mío. Mira mi. ojos. voy a poner más especialidad, pero... ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¿Ves mi, mis cejas? Sí, sí. Es como la cara de la roca, la de... Sí, sí. ¡Vámonos! Listen. We've got a nap right now for one minute. What do you want me to push for? Pues ese es el huevo que me puedes comer, eh. That's for 100. Le mm. Tell the kitchen oh. to fix me a smoothie. Good choice. Te salió a porque yo no estaba ahí. And then Now, you listen here. Esta, esta. You think you can cram your agenda past Congress, you are and uh -huh. for a router awakening. You hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster Ah, ¿qué? Okay. Le, le doy... Le doy... Le, le doy la hostia, ¿no? No, Buster, ¿sabrás, güey? O sea, yo escogí a la pendejo smart ass. Era, Pendejo Bueno, vamos a... Uh, busted a knuckle on that senator's tooth Me rojo un <risas> modillo Verte, ver. Pasa, Pasa Estamos trajeados, papu. Estamos trajeados. Somos los presidentes, ¿cómo no? Ni hablar, mejor márchate. Totalmente nos a la fiesta. Sí, sí, fiesta, fiesta. Totalmente nos dan fiesta. con jamaica. A huevo. A huevo, con jamaica fermentadísima, cabrón. Y tequila. Sí, también. Sí, sí, sí, sí. Oh, tu cara. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Concordamos los dos. Y tequila, sí, sí. sí, sí, sí el sí, gusanito. Sí, sí, sí, sí. Exacto. El tequila, el gusanito, sí, sí, sí. No me espera, espera. El presidente's words were context. Kinsey, ¿cuál es el contexto context para, y lo escribo, I'm the patron saint of America. We should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane. Basu. Creo que tenemos un problema. Oh, ahora you ¿Cuántas How many times do I have Asha to... and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an the ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. que yo miro también vea esas dos razones de vivir. Ajá, eso es, ajá, exacto. ¡Oh! un balón es para jugar fútbol! Oh. ¡Madre! ¡No chingues weón! ¡Y yo que soy trajeada! ¡Hostia! ¡Llegó Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡No! ¡Ya valimos! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ya! ¡Llámela Superman! ¡Me queremos con mamá Coquito weón! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡This is not a time for fear! ¡But a time for celebration! Impedios, nieto. Will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delicioso, Uh, uhm. Delicioso, dice. No, no la maten a ella, oh, por favor. Michi, no la maten, Michi, no. joder, no, oh, no. Oh, ella tampoco, ella tampoco. Bueno, sí. Wey, ¿por bueno, porque si siempre no matan a las sabrosas primero. ¿Cómo las sabrosas es está? No, pero aún así, oh. sí. y se no así. Dice Waxo. No, ¿por qué? Porque siempre matan a la buena? Y no la personalidad, güey. Buena. Yo tengo un trauma con ese tipo de cosas, güey. Pero no se vale, no se vale. La mierda, güey. la mierda, despacio, despacio, despacio. Yo me ocupo de esto. Yo soy el presidente. ¡Vamos, señora! No, no. Atrás, atrás! ¡Ah, oh, gente. ¡Vale, oh, ¿Vale activa oh, oh, las armas oh, que tenemos ahí! Oh, ¡Sí, sí! ¡Uh! ahí ¿Ves? ¡Puta madre! ¡Vale, yo, las, yo agarro in las armas <laughs> ¡Ok, agarramos ¡Vale, yo puedo agarrar ¡Ok! ¡Espera, espera, aquí. ¡No te wey! Güey, vete, vete al cuarto, pendejo. Espérate, güey Que estoy oh, matando beautiful, beautiful guns. Well, Mira, aquí metal. yo soy la presidenta Nadie me tiene que cuidar, eh Ok, no Nadie ¿Y Si te cuido yo, ¿qué? Okay? Sí, pero, oh, shit, todavía no hay ¿Qué Porque it tienes don't. Que venir a chingar, joder, contigo, man oh. ¿Dónde tengo que ir? ahí, ¿Pierce, Ben, ¿Pierce, ¿Cara? No chingues Alex No, se sí, oh, vale, a vale. No, no, no. no, no. no, no. Sí, vale, Están no, llevando a todos weón Hasta las más buenas, no chingues Apunta la, la cabeza oh, A la, la próxima apunta a la cabeza Y la punta la cabeza, claro Muérete, muérete, muérete, muérete, Muerte, muerte, Ah, a chingar a su madre, la chica. Ah. Ah. Joder, carga Alex. Carga Alex. Arriba, arriba, No, amigo no, Lo llevaron. no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ¡Ay, güey! ¡No, Alex! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me agarraron! ¡No de esa forma, güey! Una la espérate! Ya está ¡No! ¡Los FPS están cayendo! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No to Ernie! Bert to Ernie! ¡Activate South Portico Defenses! La defensa? El... Sí, sí, sí. Matión, la defensa, si, si, si. a madre. güey. ¡A huevo! así ah, si, sí. Hasta yo. ¡Sup! ¡Oh! Tío. ¡Apunta! dispara! Done done. ¿A dónde, güey? a a los, los güeyes! es Pero ¿dónde están? ¡Ah, ¿Sabes a qué me recuerda esto? Ah... Uh, bueno. ¿De la galaxia? No, al final de Carmen. De, de okay. ¿No, te, ¿No te acuerdas de que vienen los aliens a la... ...al mundo, pues? Eh, no No... No te acuerdas eh. Como que ya de spoiler, ¿no? <risa> yo creo que sí, ya sabía ¡No sabía! Que... No bala? <risa> Perdón, voy acá no pensaba yo que ya, había esto... No, si voy te que Espérate, eso estoy haciendo, güey, tranquilo. Hostia. ¿Qué? ¿Qué? se ¿Qué? Creo que viene a mí, eh. ¿Ah? ¿Qué Sí, te voy Ahora... No, no, no, no, no, no, no, no, no, va a caer en mi prácticamente. No no, no. no! ¡Ojo! ¡Ojo! No, ¡Ojo! ¡Salta! ¿Qué ¿Ahora qué? A ver. ¿Se ah. ¡No, Alex! ¡Me agarró! ¡Oh, ¡No, No, ¡Ojo! no ¡Ojo! no me spoil, yo estoy atrás! So lawn, Madre, weón. ¿Qué pasó? Cinemática, debe ser, ¿qué fue? Sí, fue cinemática. ¡Hostia! ¡Ah! bienvenido a le pendejo? ¡Vamos! ¡Taz, taz en toda la cara! ¡Taz, taz en todo now, el punto! ¡Uy! Now, ¡Mi mano! ¡Uy! So ¡Me tiro! Fast. ¡Ayuda! Ah, ¡Mi estómago! Ah, ¡Pero soy el negro mondongo! ¡Ven para acá! ¡Vengas hijo de su pinche madre! ¡Soy el negro mondongo! <risa> ¡Ah! ¡Su Uy, pinche madre! Oh, ¡Le dispara ¡No se Oh, chingues! ¡Oh! ¡Hostia mi cara! Es un trabajo. Enderman, no chingues, weón. No me la cara con ¿tú ¿tú eso trabajo. ¿De, yes. De eso me gana la vida. Ah, la no ¡Ay, mi cara! Qué ¡Ay, mi columna! Oh, ah, ¡Ay, mi columna! ¡Hazme el to La vas a matar, perro. Voy nos va a hacer ca el, ala el ala de, los ala de fin. completado. Ok, y ahora, y ahora qué? Y ahora, no sé. ah, vale, es espera. ¿Por qué estoy en vestido? A mí no me gusta el vestido, güey. No mira, mira. Mira, mira, atrás atrás, atrás estoy, atrás estoy, atrás. No mames, qué pedo. Vente, vente, vente. Gosh, vente. vente, vente falta algo, falta algo. ¿Eh? Mira, mira para donde estoy viendo yo. Ajá. Uh -huh. Y hasta aquí, chicos, el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dale un fuerte like. Si no, pues vayan a checar al canal de la Pugna. Un besazo de siempre sucio. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.